Todo, claro, sí, sí. Eso, perfecto. Sí, por ahí grabaron no bastante gente. Ah, buenísimo. Bueno, el, yo me en realidad me dedicaba a otra cosa, nada que ver. Yo tenía una galería de arte y un salón de eventos en Palermo. Y aparte tenía una franquicia del Club de la Milanesa, que bueno, ahí. ustedes son de Cuba, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, y encima tenía un bar también. Y fui vendiendo las cosas de a poco y me encontré, esto fue en el 2014, como, así como un momento de mi vida donde tenía mucho tiempo libre y dije bueno, voy a empezar a hacer algo por, por el otro, ¿viste? para los demás. Pero bueno, en ese momento la verdad es que no, no sabía bien qué hacer, me puse a investigar viste y a hablar con cuánto amigo, conocido, de conocido había que estuviese relacionado con alguna fundación o algo y la verdad es que para decir verdad encontré un escenario bastante pobre. ¿eh? O sea, todo muy aislado, viste, cada uno hace lo que puede, no hay un trabajo en conjunto, muy aleatorio, ¿viste? Se hacen cosas así, al tuntum, viste, como dicen. Y... Entonces dije, bueno, voy a armar una, una organización yo, en realidad no una organización, voy a armar un programa digital, que es una página, donde le consideramos a chiquitos que tienen síndromes genéticos e equipamiento y eh, yo tengo tres amigos que tienen chiquitos con, con estas eh, patologías que son unos síndromes muy raros y dije, bueno, me empecé a meter por ese lado no, no les conseguía ni, ni alimentos ni ropa, ni juguetes, ni nada y dije, no, voy a hacer algo que sea inalcanzable para ellos y ahí fue cuando todo el mundo me empezó a decir pero bueno, ¿cómo le vas a dar a ese equipo? que es carísimo, lo van a vender, no lo van a hacer usar y armé un protocolo de visita eh, donde vamos a las casas de los casos con profesionales donde evaluamos no solo la necesidad, sino el, el entorno social, la violencia, el cuidado, el tratamiento y todo. Bueno, así fue como el primero de mayo del 2015 subí el programa, me acuerdo, no me olvido de esa fecha, y en realidad yo sabía que iba a tener un, una lluvia de, de pedidos, entonces lo que hice fue limitar mucho el segmento, ¿viste? Síndromes genéticos o por problemas durante el embarazo del parto, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, de pacientes solamente pediátricos, para achicar la población. Y fue así. O sea, a las semanas se empezaba a caer pedidos y pedidos y pedidos. Y, y en ese momento, no es que yo me dedicaba 100%, a esto, era una cosa más de medio tiempo. Eh, empezamos a resolver los casos muy rápido. Eh, se empezó a ser muy conocido el, el, el proyecto, y el, empezaron a surgir como los primeros obstáculos, como digo yo, ¿no? El, pero bueno, volviendo al tema del protocolo. Este protocolo de visita, que, que en realidad parece tan simple, eh, no lo hacía nadie en la Argentina. Y que es ir a la casa, ¿viste? Y evaluarlo, todo. Claro, y ese protocolo hoy es pilar del proyecto. O sea, es pilar. No se hace ninguna entrega, ninguna evaluación, nada, si no se fue a visitar a, a los pacientes. ¿Te imaginas que para las familias era es más? Casi diría que en el 100% de los casos nos dicen, nunca vino nadie a mi casa. El, el, el Estado le devuelve a la, una prepaga va y lo compra en una ortopedia, tus muletas, te la da a vos nuevas. Y el Estado, por ley, le devuelve la plata. Entonces cuando vos venís, Felipe, decís, hey, acá está la muleta que viste. No, yo para qué las quiero usadas si yo las compro nuevas y el Estado me da la plata. Entonces hay miles de Felipe con muletas que no saben qué hacer. Y nosotros tenemos dos containers llenos de equipo en Pacheco. Y te estoy hablando de equipo eh, de promedio de 300 mil pesos. O sea, te estoy hablando de cosas caras, en serio. Y, y para arriba, hay sillas que valen un millón de pesos, o un millón y medio. Y bueno, entonces nos empezó a llegar mucho equipamiento, nos empezó a llegar muchos casos y lo, empezamos a, a resolverlos. Y bueno, ahí se presentó un obstáculo que era el del, el del tiempo, ¿no? porque las visitas llevan tiempo. Y como son voluntarios eh, y trabajan, no podíamos hacer tantas visitas, por más que hoy, por hoy el proyecto cuenta con casi 200 voluntarios activos y 350 colaboradores, aún así no se podía salir todos los días, aparte de un costo alto también, y ir a Florencio Varela dos veces por semana tiene un costo, entonces lo que hicimos fue replicar este sistema en otras localidades, y bueno la primera fue Zarate Campana y después nos fuimos cada vez más para arriba, hoy hay 12 sedes, esas sedes hay grupos de personas que hacen lo mismo que nosotros, eh, coordinados y manejados por nosotros. Bueno, para responder la primera pregunta, totalmente, pero sea, me, me siento un, un emprendedor con todas las letras, llevar a cabo, armar una fundación, en, este tipo de fundación, en, en, me imagino que deben ser en todos lados así, pero por lo menos en la Argentina, requiere un espíritu emprendedor y aventurero y, y con mucho coraje por decirlo de alguna forma y sí sí totalmente aparte tiene muchas yo vengo de una escuela comercial por decirlo no de una escuela de vida más comercial yo fui independiente y tuve muchos negocios y esto se armó como la única diferencia que, que hay con una empresa o con un proyecto comercial es que no, no ganamos plata pero tiene todas las mismas herramientas ¿eh? las mismas tiene tiene un un, un encargado, un abogado, un encargado de imagen, de comunicación, un diseñador gráfico, un programador de una estructura empresarial. Pero claro, es la única diferencia. Pero sí, sí, re. Y la realidad es que no, no cualquiera puede, viste, dirigir una organización. O sea, no, no es fácil. No es fácil, necesitas un, un carácter, un, una personalidad que tal vez otros no tienen, viste. Y, y yo veo muchas personas que dicen, no, yo voy a armar una fundación. y yo, no, no, tal vez no es lo mejor eso que puedes hacer. Es muy común encontrar organizaciones que hacen lo mismo en espacios muy cercanos. Pero muy, es muy común. Ponele, me acuerdo un caso, en había una fundación que iba a darle de comer a, a los que no tienen techo. En, en, no me acuerdo si era Plaza 11 o... El, bueno. Plaza de Mayo. Y una hora después iba a otra organización. Y encima entre ellos había como... ¿tendés? Había pica. Sí, sí, locos. por decir, che, ¿por qué no van a... la. El, a la otra plaza o van al día siguiente. Insisto, parecen cosas puntuales, Son, se, funciona muy así, ¿eh? pero muy así, muy así.